Acá estamos con Chiro. Otro pejerrey hermoso. Acá. Este es el pejerrey que sale en, en la lagunita del Aeroclub, Chiro. Bueno, seguimos, Chirito. Bien ahí, ¿eh? Bueno, acá están, ¿eh? Fíjense. Una lagunita muy linda. Hoy el pejerrey está comiendo. Y aprovechen a venir, porque esto es un mes, un mes y medio y después se corta. Bueno, otro peje más. Bueno, Miguelito, seguimos, ¿eh? Acá en la lagunita del club, pegadito a la autopista, en Ensenada. Carnada especial, el panzudo vivo. Con panzudo vivo, nada necesitan otra cosa. ¿Eh? En una zanja lo buscan y listo. Bueno, Miguelito, seguimos, dale. Eso es Otro hermoso Perfecto Seguimos, Seguimos. Mucho PGP. Bien, Maco Bien, otro más Y se fue el doblete Sí, doblete era eh. En la última había otro Chiquitito Bueno Bárbaro, panzón, eh. panzón lo mejor los panzuditos lo mejor bueno, acá estamos con Miguelito Lagunita Aeroclub eh, vinimos a despuntar el bici un ratito a la mañana con anzuelo chico miren la lagunita ahí está la autopista La Plata-Buenos Aires mucha gente ya día jueves Viernes, mucha gente ¿eh? pescando alrededor de la lagunita. ¿Eh? Muchos lugares. ¿eh? Dale Miguel. Mirá, Miguelito. El primer pejerray para nuestro amigo Chiro para que. Mirá. Bien, Miguelito. Bueno, Laguna Aeroclub. Aeroclub. ¿Eh? Mostrar, mostrar, levantar un cachito, mostrar de atrás vemos la autopista. Mostrar el pejerrey para arriba, levantar el pejerrey. Lo levanta? Lo pero levanta el... con la caña Ahí, ahí va, está. Ahí y atrás la autopista, para que vea la gente. ¿eh? Bueno, ¿eh? venés de la autopista, bajás y tenés la lagunita para disfrutar. Todo gratis. ¿Todo Seguimos. Bueno, Miguel, venimos con otro. ¿Tención? Bien ahí, ¿eh? Ese es el pejerrey que hay acá. Es, es claro, pejerrey de, de cantera, como le decimos. Sí, sí, sí, fíjate lo que es chiquitito. Pues estamos hablando de, de, una, de un lugar que tiene 8 hectáreas, más no, sí, tiene. Más no tiene. Bueno, Miguel, seguimos, dale. Sí, bueno, acá viene Chiro con otro hermoso pejerreycito acá de la lagunita para divertirse en familia. Bien, Chiro. Bien ahí, bien ahí. Bueno, seguimos, Chiro. Bueno, miren cómo está el día, calor ya. Ya casi va a ser el mediodía. Hola, Miguelito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la laguna? ¿Qué te parece? Está hermosa, pero los resultados los tuvimos hoy en la mañana que Y con Panzón. Eh? Sí, Panzón. Panzón es lo que va. Bueno, los dejamos viendo las imágenes, ¿eh? pegadito a la autopista y hoy lleno de gente. Ahí. Buenísimo. Bien. Y seguimos en la Aeroclub para divertir con los chicos. Para que la gente se divierta. Mostraré, mirá sí, lo que es. La autopista hacia la izquierda. Allá está la autopista La Plata-Buenos Aires.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 mojarras seleccionadas por tamaño comunicate al teléfono whatsapp 11 43 32 97 Hola amigos del pescador, cómo les va? bueno se acerca la temporada de pejerrey y la verdad que tenemos mucha variedad de cosas para mostrarles en esta ocasión vamos a mostrarle lo que son boyas, bolsas de plástico, bolsas de poliuretano, bollas de madera balsa, diferentes marcas, por ejemplo la clásica bollita Mauri, eh, boyas chupetonas, cometas, la verdad que es una boya que se usa mucho en lo que es lagunas, por tamaño, por peso, una bolla que un día con poco viento te va a rendir un montón eh, porque navega muy bien. Eh, boyas de madera balsa de la marca Waterflot de la marca Cribal algunos modelos que han quedado eh, aceitunas, también Cometa, Chupetona en diferentes tamaños y después también lo que es ya conocido también eh, polvetalo eh, diferentes marcas también como Big Float Super Float en diferentes formatos palitos, Cometa, Chupetona de lo que busquen la verdad que tenemos muchos surtidos, muchos colores eh, para que compren su bollita abren su línea a gusto a la altura de la caña que quieran eh, y además de esto, ya saben todo lo que es material de armado, como yo, -yo, -yo anzuelo, nylon para hacer las rotores, eh, de lo que busquen. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosita que necesiten, nos escriben, nos pueden escribir por WhatsApp, por mail, por Instagram, por Facebook, tienen varios medios. Así que bueno, esperamos.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 Escualo Oficial antes que la cantidad, porque ya sabemos que es una laguna, está bien, bien poblada de pejerreyes eh, medianos. Hoy vamos a tratar de, de buscarlo más grandecitos de la laguna, carnando con anzuelos más grandes, para darle tiempo que coma al pescadito, con buena carnada grande también, para que el chiquito le dé tiempo. Así que bueno, vamos ahora a la segunda vuelta de mate. Ya llegamos, son las 8 de la mañana estamos a unos 20 kilómetros acá de la mano de uno de los conocedores de la laguna Charlie Guía en este caso va a hablar de guía en la laguna la conoce hace unos años atrás fue el que volvió a, a pescar pejerrey en la laguna cuando nadie estaba entrando pero bueno, gracias a, a su relevamiento de hace tres años atrás hoy es uno de los pesqueros con más afluencia de, de, de pescadores Bueno, acá lo tenemos a Charlie Que fue, quien fue el pionero Hoy tenemos el honor de, de estar en la embarcación con él Que nos guíe A la, a la famosa tierra de Megadolones Vamos ¿tierra de Vamos, estamos entrando a la tierra de Silvó espada, una de las mejores espadas de acá de, de la ruta 2, dicen. Es el señor, vamos a ver hasta ahora. Tiene bueno. Acá estamos con el muchacho recuperado de, de la quinta que vino de San Cristóbal. Que quiere que contemos cuánto tarda en tener un pique. tiró uno, dos. No, no, ya grabaste, dice. Mirá, eh y Doblete. Y doblete. el grupo, grupo. Este es pescado está lleno de pescado de la una. Está ¡Oh! dado de, un de centímetro. No llegamos a cortar 5 segundos y 5 doblete. Ay Dios, Dios. Dios. Acabado, ¿no? lo, lo iba a cortar pero bueno. Todo para decir que no lo están sacando donde los traje a pescar yo. No me, di... no, decir... no, no me dieron pelota en todo el día vamos a... Ahora el tema de la temperatura no, Porra, no, Es así, vamos a devolver Willy, mirá, 43.5 43.5, 43 mirá Chao. Chao. No pica nada Gente del pescador, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, miren, seguimos con las cosas para el pejarrey. Se nos vino una temporada que realmente parece que va a ser muy buena. Entonces nosotros, para aprovechar todo esto, y para que ustedes lo puedan aprovechar, mandamos todo en la línea Cribal Madera Balsa. Lo dije una sola vez. Todas boyas de Madera Balsa, todo. Y todo esto que ven acá... ¿Ven todo esto? Todo esto lo mando de oferta por el programa únicamente 12.900 pesos. No se lo pierdan. Es una oferta única. Fíjense todos boyas madera balsa. Están selladas ahí con la marca como lo pueden ver ahí. Armadas con anzuelos Sasame. El modelo, la serie Kitakitsune yo yo de plástico no de Tecopor, nylon aso italiano 040 micro esmerillones todos nylon baja memoria armado con nudos corredizos micro mostacillas ven lo que son las mostacillas están armadas con todos los chistes, son líneas artesanales no se lo olviden 12.900 pesos mejor precio imposible los esperamos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 cómo le va, bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey, estamos hablando de cuero de zorro en Trenquelauken a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33, y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Lorea, un guía muy reconocido, eh, también por su sobrenombre Daica Pesca,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 Acá, a ver para el video, muy oh, bien. Qué grande, dale. Un espectáculo. Bueno, acá terminando la, la jornada del día de hoy, eh, martes, martes hoy, martes. martes, Aníbal, ¿cómo les ha pasado, amigo? La verdad, espectacular, hubo una pesca muy linda, así que agradecido por todo, me felicito porque nos ha dado una mano bárbaro por todo lo que hemos sacado. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Y Hugo, Igualmente, otra, vez, vez toca, yo otra vez acá. Otra vez acá, bueno. que preguntarte a vos, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué voy a decir? Bueno, otra vez agradecerte como, la, la tu amabilidad como siempre. Bueno, lo bueno, veremos otra vez en cualquier momento. Bueno, esto es lo, la captura de hoy. Lógico, dentro de la conservadora también hay pescado mediano, vamos a ser realistas. Pero así está cuero de zorro hoy. Muchas gracias. Amigo, Bueno, hoy sábado 8 estamos con la gente de Sierra Valla o la Sierra Sierra Vallas. Sierra Valla o la Barría. Gaby, decime, ¿cómo la pasaste? Excelente Hugo, excelente. Muy buena pesca, buen tamaño. La verdad que es muy muy muy bueno. bueno. ¿Los chicos? Excelente. Muy bien. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, hoy hicimos. Ustedes pescaron todo de flote. Todo flote. Todo flote, ¿no? Todo flote. Para decirle a la gente, todo de flote. Todo de flote bueno, yo de tamaño. Yo de las dos modalidades, paternote y flote. Así que bueno, mostramos. Esas son las capturas de hoy. 150 piecitas. Hay, hay medianitos y grandes. De los dos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A vos. Ya es la tercera vez que vení, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Con quién? Con Daika, Daika Pesca. Buen día, pesca de garantía. Bueno, avanzado. muchísimas gracias, como Buen siempre. Muy buena pesca.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 Comunicate al 3465-539502, Instagram, Flechas de Platas, Facebook, Mariano Pedrán, página de Facebook, Mariano Pesca Guiada. ¡Hermoso!